Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario rabbit Estoy para entrar aquí ya en el portalón de la derecha A ver si logramos el pasarnos esta fase Estamos con... con un poco la vida fastidia No tengo sparks, nos va a venir bien esto Pero vamos a ver cómo logramos hacerlo con perdón te voy a dar yo a ti. Con perdón. Tírame a este por aquí. Vamos a ser un poco... Vamos a quedarnos un poco expectantes. A ver qué pasa. Lo que sí que creo que vamos a hacer... Vamos a cargarnos a estos. A ver... Va a ser curarnos... Lo máximo posible, la verdad. He comprado curaciones. Visto lo visto. Con picha aún puedo. Vamos a irnos aquí abajo. A ver qué pasa. Bueno, vamos a activar esto. Por si la liamos. ¡Eh! Cataplum, chimplón, plum plum plum plum plum plum Nos venimos para aquí. Nos quedamos aquí protegiditos. Y Thoran, ok. Con Rabbit o con el otro. Y si no, con el de la moto. ¿Esta dónde me lleva? Me lleva ahí arriba. Pues voy a saltar con Edge. ¿Qué quieres que te diga? Este tiene algo más de movilidad. ¡Dale! He dicho, voy a saltar con Edge y salto con el otro. Pero seré burro. A ver, me voy a quedar aquí protegido, yo creo. Y con esta Edge... No sé qué puedo hacer. Me voy a quedar aquí. Es que... Estos Goombas van a venir a por mí. Me llegarán aquí. Vamos a... que tengo que quedarme bueno pues uso una curación vamos a activar el aluvión de espadas y una curación con este con este yo creo que voy a activar también una curación y ya está y listo Vamos. Estos nada, no me hacen nada. Uf a ver estos. Uf al lado eh, al lado se quedan. Hombre, que los de agua se queden juntitos me beneficia Porque tengo salpicadura, daño de salpicadura Uff, y este me va a fastidiar a Edge Menos mal que active la protección Por lo que me pudiese pasar, eh A ver No puedo saltar, sortear Rápido y furioso. A ver. Este se queda aquí protegido. Me preocupa, me preocupa, me preocupa la vida... Me preocupa la vida de Edge. A ver, con Rabbit Luigi no llego a subir. Con Rabbit Luigi... Puedo, puedo, puedo, puedo... Hacer el huir. No. No, no puedo hacer el huir y daño de salpicadura. Vamos a hacer daño de salpicadura para el de fuego. Para el de Fuegote. A ver. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Ahí. Es eficaz. Vamos a por este. ¿Se cae fuera? Se queda el límite, eh. Con Edge Con Edge, ¿qué puedo hacer? Es que me quiero quedar cerca de... Los otros No, se queda aquí protegido, tío Oh my fucking god No puedo no puedo, no puedo hacer lo que yo creía. Pero me puedo quedar aquí. Y daño a alguien, no daño a nadie. Me puedo quedar aquí. Con este ya atacado. Con esta. Con esta. No voy a hacer el acelerón porque ya... No llego. Por poco. Hombre. Puedo hacer. Sorteamos por aquí. Vengo aquí. Me quito a estos tres. Tengo que dejarlos a todos cerca de Peach. Por razones obvias. Y me vengo aquí con Peach... Otra vez protegida... Ataco... Y unos cuantos enemigos más muertos... Pues me voy a curar con Peach... Y listo... Tengo todos bien... Me quedan los grandes... Porque al final que me quiten los... Goombas es lo de menos... No, me dañan, me dañan, me dañan Van a ir a por Edge A muerte Van a ir a por Edge a muerte, tío No me lo esperaba Quema otra vez Pero no golpea a nadie De sus enemigos Edge muerta ¿eh? Me van a obligar a ir a por Edge Pues tengo que ir a por edge, pero... Vamos a ir a por edge pasito a pasito. Uno muerto de los grandes... Vale, me quedan cuatro. Me quedan cuatro, ¿eh? Tengo que ir a por Edge, de alguna manera. Buah. Van a por Peach, eh, aún encima. Vale. Tengo que subir a por Edge. No le llego todavía. Vamos a hacerle el agotamiento. Porque no llego a golpearle. Vamos a hacerle el agotamiento. ¿Qué ha sido eso, jueguito? ¿Y el huir? sirvió de nada. Me voy a quedar aquí, ¿eh? Me la voy a jugar a... A no... Curar a Peach más. Y tanto que duele eso. Vale. Vamos a... Activar a Edge Si me meto por aquí Voy a dar allí Y no llego a hacer acelerón de nada Vamos a meter esta aquí Si meto esto por acá no, pero por aquí sí... Puedo hacer... ...acelerón... ...a este... ...y con Rabbit... ...Luigi... ...puedo hacer acelerón... ...al de fuego... Uf, qué complicado, qué hacer, ¿eh? Me gustaría ir uno a uno, pero claro Si meto este Por aquí Vamos a hacer la protección de pitch Vamos a juntarlos y hacer la protección de pitch Antes de hacer cualquier parada, Creo que es lo más inteligente Barrera de equipo. Con pitch ya no puedo hacer nada. Con Edge puedo. Me protejo aquí. Y puedo dar la S. Pues creo que voy a hacer eso, ¿eh? Voy a activar el ataque vampiro. Tío, ¿por qué ahora? Tío, ¿me estás tomando el pelo? ¿Por qué me... a veces hace unas cosas raras el juego...? Y se queda sin proteger. Yo me quedo alucinado, ¿no? Se me nota, ¿no? En la mirada. Pero por ciento, ¿eh? y con este me interesaría pero atacar al, al de fuego pero tampoco quiero ese está para entrar y ese entra y me sale al lado me interesa, me interesa atacar con algo me voy a quedar aquí y con este me voy a quedar aquí me voy a quedar con las ganas ...de atacar. Mira, me voy a quedar aquí... ...y le voy a atacar. ¿Por qué? Pues porque me sale del orto. 128 crítico. Ni tan mal. Es que no entiendo por qué a H. le ha pasado eso. Y el otro, ¿cuánto me quita...? 425 de salud Y este se mete por aquí Por aquí, buah, me va a matar a Edge Buah, qué suerte, tío Teresa Este acelerón doble y este es... es que no le doy, mejor pues casi mejor y ese de ahí abajo tampoco le doy vamos a hacer otro acelerón doble No me interesa porque me los va a devolver. Bien, lo devuelve en el ataque. Y con Edge... Sorteo... Acelerón... Acelerón doble... Pero es que no os lo perdáis porque voy a gastarme un objeto... Uno. Y dos. Ay, qué burro, tenía que haberlo curado. Haberlo curado. Vamos a ponernos aquí. Y, y solo puedo atacar a este y me va a devolver el ataque. Así que no me interesa. Y este no va a poder atacar a nadie desde aquí. Y es que. ¡Uy! No quería atacar. ¡Hombre! Puedo, puedo, puedo, puedo gastar otro de acelerones Perfecto. extra. ¡Vamos! ¡Vamos! Y me quedarían dos, ¿eh? Dos de los pesados, pero me quedarían dos. Dos de los pesados, pero me quedarían dos solo, ¿eh? Dos enemigos. Y me voy a quedar... Tal que aquí. Porque él va a salir... Me quedo... No. Tal que aquí me ataca ese también. Me voy a quedar tal que aquí. Buena jugada, eh. Buena jugada. A veces hay que arriesgar. Ese no me da. Perfecto. No me da. Perfecto. Uf, uf, amigos, uf. Tengo que curarme antes de que se me vaya la pinzota. He gastado muchas curaciones. He gastado mucho aquí, eh. Vamos a hacer focus al que está abajo. Que le voy a poder dar acelerones, porque ese no voy a llegar. Vamos a hacer focus a este. No me interesa atacarle porque tiene el potenciador ese. Pero vamos a tratar de arruinarle la vida de buenas maneras. Si le activo esto... A ver. Vamos por aquí. Vaya pedazo de estrategia gasta objetos que acabo de montarme en esta partida. A ver, si me quedo aquí, puedo activarme esto. Y puedo atacarle Mierda, no puedo atacarle Quería atacarle con Pitch eh, Con Pitch con Edge Vale, pues vamos a atacarle Con este No me interesó No era bueno para mí Y me falta atacarle con Picharda pero con pitch desde ahí me hace daño. Si me quedo aquí. 166. No tengo. No me interesa la otra curación, pero me va a interesar esto. Menos 30, ¿eh? A ver, ¿Edge tiene algo? No. 109, crítico. Vale, mucho menos de lo que podría quitarle. Se quedan los dos cerquitas, perfecto. 300 y pico. Se queda viva, eh. Se queda viva, Edge. Y se queda viva... Peach. Vamos a hacerle... porque. ¿Por qué? De rabio Pues mirad Queda uno para revivir Voy a curarme 161 Me lo devuelve, me cago en la mar salada Vampiresca. Vamos a activar la Vampiresca. Muy mal los... Los Spark, ¿eh? En esta partida. No me han dado así ningún objeto, creo. Vamos a hacer... Vamos a hacer que huya... Y le atacamos después con el disco loco Recuperación de Spark, mira, por hablar 0%, no me lo puedo creer Pues mira, como se cura Vamos a sacrificar a este Con pitch se va a curar, así que 22 minutazos de pura estrategia, eh Pues mira, no se va a curar con Peach Vamos a... No le quito una merda. Sorteamos. Venimos por aquí. Pero me interesa... El acelerón. Tío, qué rabia, ¿no? No voy a proteger a... Como no le voy a matar de este turno, no voy a proteger a Rabbit Luigi. Voy a hacer que al menos Rabbit Luigi le haga el acelerón. La Peach que se vaya. No le haga acelerón. Ni. Bueno, atacar si puede desde aquí. Así que. Aunque le quite poco, que le quite. 61. Y con Edge. Ay, mierda, tenía que haber Llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego Llego a Acelerón. Me quedo aquí. Le mato ya. Pensé que no le mataría, eh. Bravo, pero me quedo con Rabbit muy tocado. Muy tocado. Pero oye, pedazo de estrategia Me ha tocado hacer de gastar objetos Aquí, ni me apetece coger monedas Te quedas muy clavado Al caer, eh Ah, 139 solo, venga para una más Poción de estrella Prismas pues de habilidad, 800 y pico Y el Capitán Lupicario Vale Algo es algo Vídeo bastante largo la verdad, bastante largo No me interesaba, no pensé que Fuese a tardar tanto, pero Es lo que hay